en una historia publiqué eh, de que ayer pues bueno era John Hader una persona que seguía trabajando en, con su grupo empresarial y, y hoy amanezco siendo el escritor de puedo morir mañana puedo morir mañana las bases del éxito ese es mi libro puedo morir mañana la verdad me siento emocionado, me siento muy feliz eh, por presentarles a todos ustedes lo que es eh, mi libro Puedo Morir Mañana, un libro que la verdad eh, es hecho con muchísimo amor. Me atrevo a decir que, que no lo hice yo, realmente, no lo hice yo. Eh, en este libro no... No hablo mucho en referencia a, a, bueno, como a mí o lo que hago, sino más que todo a, a lo que he aprendido de la vida. Es algo así, lo que he aprendido, lo que me todo, todo inicia desde la casa, desde la familia. Eh, cómo nuestra familia, que nos enseñó, nuestra familia, que que nos, que nos dio? Eh, ¿Cómo nos eh, crió? ¿Qué educación nos dieron? ¿En qué lugares vivimos? Eh, y todo es perfecto. La familia es perfecta, la familia es, es única eh, porque es tu raíz, es mi raíz. Es de, de donde cada uno de nosotros nos sentimos de una u otra forma, donde nacemos. Sin embargo, llega un punto en la vida donde... Eh, la familia, la sociedad, ya no es un lugar para aprender o copiar, sino que es como el momento para tú empezar a tomar las decisiones de tu vida, hacerte responsable de ti y empezar a ser conscientes de que puedo morir mañana. Es algo que realmente todos tenemos... Eh, desde el momento en que nacemos, ya nacemos con etiqueta y listo para morir. Y está bien, es perfecto. Todo es perfecto. Eh, así tiene que ser. Porque el ser y digamos que este mundo es para evolucionar, para cambiar, para mejorar, avanzar, avanzar trascender. Entonces, imagínate quedarnos toda la vida en un mismo lugar. Entonces, por eso es... La importancia de hacernos conscientes de que puedo morir mañana. Este libro, como les digo, no lo escribí yo. Siento que fue eh, algo superior a mí. Llámenlo como quieran. Llámenlo como Dios. Llámenlo como Jesús, Jehová, Alá, energía, universo, vida, prana, lo que sea. Llámenlo como quieran. Para mí es el todo. Es el todo, realmente. Eh, no le pongo nombre porque ¿quién dijo que el café se llama café? ¿Quién le puso nombre? ¿Un humano como nosotros? ¿Le puso el nombre? Es así de sencillo. Alguien le puso el nombre al café. Y lo que hicimos nosotros es copiar y a lo largo de la vida duplicar. Multi, repetir. Eso es lo que hacemos. Es repetir. Eh, y cuando nos empezamos a nosotros a hacernos conscientes de que queremos algo diferente en nuestra vida, de que el trabajo que estoy haciendo, de que la actividad que estoy desarrollando eh, o lo que estoy haciendo no me hace sentir pleno y feliz, y por el contrario empiezo a sentir que, que la vida se estanca o como que no ingresa dinero que no hay algo que no hay lo otro y empiezo a fijarme y esto y lo otro o me fijo es que tal persona me hizo el gobierno me hizo mi papá o no, mi mamá no me dio y empiezo a echarle la culpa afuera cuando todo está dentro de nosotros no hay ningún otro lugar donde buscar solamente donde dentro de nosotros el gobierno no cambia a nadie, o sea, lo hacemos es, empieza por nosotros mismos. Por eso eh, es importante, o bueno, más que importante, eh, hay que empezar por el principio, por algo que la sociedad eh, no nos ha enseñado. ¿Cómo logré convertirme en empresario? Yo voy a estar presentándote a ti este libro eh, en, ya publicado en Amazon, eh, ya se está vendiendo en Estados Unidos. Está, Perdón, inició la preventa, inició la preventa en Estados Unidos. Eh, ahorita este libro y, y mi imagen eh, tengo eh, como tal acuerdo con Amazon para para pertenecer a ellos durante un tiempo tengo estamos reservados nuestros derechos para derechos de exclusividad con amazon entonces es decir que por lo pronto el libro se estará vendiendo únicamente en amazon inicialmente pero a nivel mundial en español portugués e inglés ya está en amazon ya lo pueden encontrar en Amazon.com eh, para que lo puedan utilizar en tabletas Kindle inicialmente, pero es la preventa. Eso quiere decir que aún no lo pueden leer, sino hasta el 1.1. .11. El 11 de noviembre automáticamente a todas las personas que hicieron la, la preventa, eh, compraron el libro en la preventa, eh, automáticamente les va a aparecer en, sus, en Amazon. Para que lo puedan leer, van a ser los primeros en leerlo. Eh, aún no está en Colombia, me preguntan si está en Colombia. No está en Colombia todavía el libro. Eh, está en España, en Estados Unidos, en Francia, Italia, Australia. Eh, ¿Me recuerdas, eh, Rubén, dónde más estamos en este momento? El libro donde está publicado donde ya lo, lo, lo pueden ver en Amazon. Mientras ven, bueno, checa allí la información. Eh, aún no llega a Colombia. Llega a Colombia aquí, me estaban preguntando hace un momento que cuándo llegaba al país. Eh, llega para inicios del próximo año, eh, inicios del próximo año, eh, el 11 de noviembre, como les digo, ya va a estar disponible por primera vez para ser leído. Ahora está en preventa en, en moneda dólar, euro, en, en lo que es Europa, eh, la parte de Estados Unidos, en dólares. Está en Canadá, en dólares canadienses. Eh, y también los tenemos en rupias para, para la parte de India. Recordemos que Amazon eh, es una de las plataformas más importantes en el mundo. Son el dueño o CEO, digamos así, es Jeff Bezos. Jeff Bezos es el eh, CEO de SpaceX. Eh, oh, oh, sí, si no estoy mal. Bueno, la verdad aquí no, no sé si es el, el CEO de SpaceX. ¿Me corregirán? No me las sé todas porque también está eso de que nadie es perfecto aquí. Todo el mundo. Eh, nadie nace eh, de una u otra forma con todo, la información. <ríe> no nacemos con, ¿te imaginas tener todo el internet en nuestra cabeza, ya? O, o toda, toda la capacidad, las miles y millones de, de gigabytes y terabytes y todo lo que hay de datos en internet en un computador. No me lo imagino. Eh, sería demasiado tener que comprar muchas memorias, ¿verdad? lo mismo pasa con nosotros en la vida? Así somos, eh, nuestro computador tiene ciertas características, nuestro sistema, siempre me he visto o siempre veo, me veo a mí como un ser humano y, y veo que está compuesto por dos cosas principales, las cuales es como nuestro, nuestro cuerpo en el plano físico, nuestras manos, nuestra mente, que es como el procesador, el computador en sí. Pero ese computador funciona con una programación. ¿Quiénes nos enseñaron? ¿Quiénes nos dieron esa programación? Bueno, nos la dieron nuestros padres, nos la dieron nuestros amigos, eh, las personas que crecieron con nosotros. Eh, lo que crecimos escuchando de nosotros. Eso es. Eh, nosotros, como seres humanos, nos, para podernos comunicar y que esta sociedad pueda funcionar como seres humanos, eh, necesitamos entendernos. Y ahí es cuando el hombre pone nombres a todo. Una persona no puede identificar algo cuando no le pone nombre. Un caso hipotético es, por ejemplo, cuando tú ves a alguien en la calle, tú ves todo el tiempo personas en la calle, en la calle o en algún supermercado lo que sea, pueden haber 100 personas, 100 personas, y esto está científicamente comprobado, de que en, en muchos estudios y en muchas pruebas que han hecho, eh, por ejemplo, reuniendo a personas en una sala. Entonces, de ejemplos, vas a cine o vas a algún lugar o, o alguna fiesta, lo que sea. Y pueden haber 100 personas, las que haya. Y tú no reconoces a nadie o no te fijas en una persona, sino de pronto en las que conoces. Si hay 100 personas de las cuales conoces dos, así estén mezclados inmediatamente tu cerebro a reconocer a esas personas y van a integrar una comunicación. ¿Por qué? Porque lo reconoces. Las otras personas están allí y no quiere decir que no existan. Están allí en el espacio. Pero tú solamente conectas con unas que son las que conoces. Entonces, eh, hay cosas en el mundo que no conocemos. Ejemplo, si yo quiero tener un millón de dólares en mi cuenta, quiero tener un carro, quiero tener una casa, quiero tener el trabajo de mis sueños o lo que sea. Eh, y tal vez nunca he tenido la experiencia, no quiere decir que no se va a materializar, se va a hacer realidad. Eso es lo que tú quieres, se va a hacer realidad. Solo es cuestión de tener clara las intenciones de tu vida, qué quieres en tu vida realmente. Porque nuestra vida es una única cosa, el presente. No hay nada más, no tenemos nada más. No tenemos nada más, sino el presente. El pasado y el futuro no existen. No existe el pasado y el futuro. No existen. El pasado es simplemente un recuerdo de algo que vivimos en un momento presente, en algún momento de nuestra vida. Entonces, si mi esposo me fue infiel, si mi, mi trabajo anterior era demasiado duro, o mi pareja tal vez no me valoraba, o no tengo el dinero suficiente en mi cuenta, o cosas así. Simplemente lo que estoy haciendo es traerlo rayar, nuevamente al presente. Entonces, si tú vives un ejemplo, tienes un impacto emocional en algún momento, listo, viviste con alguien, esa persona te hizo lo que te hizo, eh, Pasó lo que pasó, pero ya fue el pasado, ya, ya se desvaneció, desapareció. Si tú traes algo del pasado, recordar algo, reprochar algo, traer algo al presente, lo que estamos haciendo es traer esas emociones y todo ese momento que vivimos, ejemplo, un impacto como la pérdida de, de nuestro hijo. Un ejemplo, nuestro hijo tal vez murió, pasó algo con él o algo. Si yo sigo creyendo esos recuerdos de dolor, lo que estoy haciendo en mí es activar nuevamente dolor, tristeza, miedo, angustia. Y como lo estoy creyendo al presente, lo que estoy haciendo es creando mi futuro. Porque el, el futuro es el resultado de lo que estoy haciendo hoy y lo que hago hoy y es la suma de todo lo que he hecho a través del tiempo. Eso es el futuro, el futuro no existe tampoco porque cuando pase aquí un segundo ya estamos en el futuro, se supone que estamos en el futuro pero realmente no, estamos en el eterno e infinito presente, no hay nada más, solo el eterno e infinito presente. No tenemos nada más en nuestra vida. No hay nada más. Las emociones las vivimos en el ahora. Los miedos los vivimos en el ahora. Entonces, si tú estás diciendo en ese momento que no tienes dinero, pues, sencillo, no lo tienes. Estás en lo correcto. Porque tú te estás contando a ti eso. Y aquí viene lo interesante y es aprender a qué es lo que nos contamos a nosotros mismos. Qué es lo que nos decimos todos los días. ¿De qué hablamos todos los días? ¿Hablamos de cosas bonitas, abundantes o hablamos de cosas que nos traen pobreza y que nos empobrecen? Porque nada es bueno ni malo, son simplemente cosas, así de sencillo. Y tú tomas la decisión de qué pones en tu vida. Y ahí es cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos y tomamos las decisiones pensando en lo que nosotros queremos y en lo que nos hace felices, porque puedo morir mañana. Porque me puedo morir mañana y ya, y, y tu trabajo, el dinero que tengas en tu cuenta, o lo que sea, no, <risa> ya, eh, quedo a, a quienes hayan quedado y listo. Así de sencillo. Entonces, hay que disfrutar la vida, hay que vivirla con amor, agradecer, porque esas hacen parte, de la, hacen parte de las bases del éxito. El éxito es relativo para todo el mundo. O sea, alguien me puede decir, eres exitoso porque tienes un libro, otras personas pueden decir, eres exitoso porque tienes una empresa, pero realmente el éxito es muy relativo para todos. Para mí el éxito es el de que estés ahorita tú escuchando esto. Que la verdad, para serte sincero, estoy simplemente filosofando y la verdad, esta conversación ni siquiera la tengo escrita, ni la he planeado y mi jefe de comunicaciones puede darse fe de eso. Que todo ha sido así, fluido. Porque a la final no estoy hablando yo, a la final algo mayor que yo que hablo a través de mí y ya simplemente es eso simplemente fluyo no me preocupa si me muero mañana si muero mañana muero muy feliz muy contento porque igual o sea sé que quisiera hacer más cosas pero si la vida me dice mañana yo vete ya existe todo lo que es la vida en su horario y para lo que la vida tiene dispuesto el propósito del, del, del universo por lo cual estamos aquí creados. Porque hay que tener presente que somos pequeños, muy pequeños. Somos demasiado pequeños. Ponte a pensar en el momento que vas en un avión. Cuando vas en un avión y miras por la ventana, miras hacia abajo, ¿qué ves? solamente verde, o si vas, estás atravesando mar o ríos, de ríos y ya. Pero te pregunto, ¿ves personas? ¿Ves las personas caminando, haciendo sus actividades, sus problemas o resolviendo el pago de la renta o resolviendo el pago de, de nómina o resolviendo su tema de salud? No los vemos. Y eso no quiere decir que no existan. Existe, existen. Simplemente que somos muy pequeños, salgan de cuenta que el tamaño de nosotros es como, no como puedo comparar, como, una hormiga, como, un, como el hormiguero, como un hormiguero. Así somos, somos diminutos, pero a la final y de todo, hacemos parte del todo. Somos un engranaje, somos parte de una composición, somos parte de la escena, del paisaje, todos somos parte del paisaje. Así es. Y así lo creo. Posiblemente me equivoque, no lo sé. Pero eso es puedo morir mañana, el cuestionarnos. Puedo morir mañana es el, el aprender de mí, el reconocer de que hay cosas más grandes por las cuales preocuparme, como el cambio climático eh, y muchas otras cosas, o, o mi misión como persona, porque igual el éxito, como les digo, es para todos diferente. El éxito para todos es diferente, es relativo. Es relativo. Todos no quieren el mismo éxito. Es diferente para todos. Es importante tener claro dentro de esto qué quieres vivir a partir de hoy. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir libre? Un ejemplo. ¿Quieres vivir abundante? ¿O quieres vivir yendo detrás de una meta de simplemente tener una casa y un carro? Cuando eso no es una meta. La meta es tú como ser humano que quieres en la vida, sabiendo que te puedes morir mañana. ¿Cómo quieres terminar tus días? Ten presente que la libertad, cuando alguien me dice, John, es que yo quiero comprarme una casa, o quiero comprarme un carro, yo pregunto, ¿para qué quieres un carro? No, para, para poder conducirlo. Ok, ¿para qué quieres conducir un carro? Para sacar la cabeza y sentir el aire, ejemplo, el aire en, en mi rostro y sentirme libre. Ok, tú no quieres un carro, tú lo que quieres es libertad. Y la libertad se puede manifestar de muchas cosas. Puede manifestarse teniendo tu carro yéndote a conducir por una ciudad. O puedes sentirte libre pagando la renta. Puedes sentirte libre tirándote de un paracaídas. Puedes sentirte libre saliendo de la cárcel. Puedes sentirte libre teniendo dinero en el banco. Hay muchas formas de sentirnos libres. Pero si yo me quedo aquí pensando en que quiero una casa y trabajo y todos los días y esa es mi meta, la casa, la casa, la casa, la casa. Pues estoy desgastando porque no me conecto a algo que me puede a la herramienta principal que es la que me puede no solamente tener la casa, sino tener el carro, sino también el sentirme libre en mi familia. Ejemplo, el amor. Fijémonos en el amor. Cuando alguien esté diciendo, quiero una pareja o quiero tener a alguien en mi vida, eh, quiero un hijo, quiero tener nietos, preguntémonos el por qué. Quiero eso. ¿Por qué lo quiero? Hay que preguntarlo. ¿Por qué lo quiero? Si alguien me dice quiero un hijo porque quiero enseñarle cosas, ¿ok? ¿Qué cosas? Eh, quiero enseñarle a que trabaje para que me dé mucho amor. Un ejemplo. Porque a veces ni sabemos el por qué lo queremos. Y está bien. Lo importante es aprender y empezar a trabajar en ello. Desde ahora. Cosas que no nos enseñaron ni en la escuela ni en la universidad. ¿Por qué? Porque es la repetición de la repetidera. Así de sencillo. Este libro no, no lo hay en, en universidades. Y por eso me llaman de universidades y por eso me llaman de grandes compañías que estudiaron en universidades a que dé conferencias y a que los capacite o a que ayude a sus dueños de empresas y a sus empresarios porque no tienen instalado en su cabeza una información diferente, sino a la que adoptamos por sociedad y decimos y creemos que es la verdad y la correcta. Entonces, importante tener presente qué queremos en nuestra vida, qué queremos lograr, pero el para qué es lo importante. Porque el qué, el qué, no hacer una satisfacción cuando nos vamos de aquí, cuando nos vayamos de aquí. La casa, el carro no va a ser la satisfacción, sino el, el para qué, la profundidad. En el caso del, de tener un hijo, el de tener un nieto, lo que sea, una pareja, un esposo, está relacionado con el amor. Entonces, tú no quieres un hijo, tú no quieres un nieto, tú no quieres un esposo, tú lo que quieres es amor. Y el amor empieza por sí mismo. Yo me amo. Yo me amo como persona, como, como lo que soy. Yo amo mi cuerpo, me amo a mí. El amor se puede manifestar de muchas formas. No solamente teniendo un hijo. El amor se puede manifestar teniendo amigos. El amor se puede manifestar teniendo un gato. Puedes sentirte amado con un gato, puedes sentirte amado simplemente caminando por la calle, como en estos días que estaba en una isla, eh, fui a una isla y había una isleña y me dice, tenía mis lentes puestos y me dice, quítate los lentes. Llegó, me saludó, vendía coco, una cosa deliciosa que nunca en mi vida había probado, un coco más delicioso, un coco como en, en Cartagena, en Colombia, un coco delicioso, de sabores de Arequipe, de Arequipe en fin. El caso es que me dice, quítate los lentes. Yo le dije, okay. me los quité. Y me ha dicho, solamente quería verte y darte amor. Me dijo así. La abracé y dije, wow. La había acabado de conocer y ya la amaba. Por su forma de ser, como ser humano, Date a ti lo que quieres recibir. Empieza dándotelo a ti. No dependas de nadie ni de nada. Todo empieza de, de, de mí mismo. Para que se transforme todo a mi alrededor. Cuando vas en avión alguien eh, y dan las instrucciones de vuelo, ¿qué es lo que dicen? Ponte la mascarilla. En caso de que haya eh, pérdida de, de presión, caen las mascarillas y que dicen? Póntelas tú primero, ponte tu mascarilla primero y después vas y ayudas a los demás. Es lógico, para mí tiene muchas, mucho sentido, para mí tiene demasiado sentido, porque imagínate tú en el avión, vas a tratar de ayudar a alguien, te quedas tú sin oxígeno porque no te pusiste la mascarilla primero. Resulta que ni, ni siquiera alcanzaste a poner la mascarilla tal vez a la otra persona. <risa> y tú te quedaste sin oxígeno, has muerto y aparte has matado a, a la otra persona. La mataste. La mataste sin querer. Literalmente. Entonces, ayudémonos a nosotros mismos primero. Y no es un acto egoísta, porque aquí viene y quiero desmentir algo, y es el, el hecho de, de. Y es el hecho de que el ser egoísta empieza por mí mismo. Todo lo que yo le digo a los demás, yo realmente aquí los estoy. Digamos, estoy platicando con ustedes, estoy hablando están conectando de muchos países en diferentes redes sociales diferentes grupos páginas webs posiblemente no te conozco no sé quién eres no sé qué haces tal vez me conoces tal vez me has visto alguna vez tal vez me visto en televisión me he visto en internet o tal vez alguna vez me he visto en persona no lo sé ni idea y lo que estoy diciendo no lo digo por ti lo estoy diciendo por mí porque todo lo que estoy diciendo lo digo por lo digo me lo estoy diciendo a mí mismo si yo a ti te digo en este momento que eres una persona terrible y me cae súper mal, realmente me lo estoy diciendo a mí mismo. Porque para yo poderte decir a ti que eres una mala persona, primero he tenido que pensarlo y decir en el pensamiento es una mala persona, después he tenido que procesarlo y decirlo. Entonces, ¿a quién lo dije primero? A mí mismo. A mí mismo lo dije. Entonces, si yo le digo a alguien, eres un mal trabajador o eres una bosta de persona, pues me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces, mírate a ti, ¿qué estás haciendo? Si me caen mal las personas o me cae mal a alguien, me estoy cayendo mal a mí mismo. Y esto no es religioso, esto es algo que, bueno, y la religión también lo ha adoptado, pero no necesariamente es un Dios, somos nosotros mismos, porque nosotros somos quienes procesamos toda la información. Entonces, en muchas ocasiones posiblemente he peleado con peleé con personas, o me hicieron dar rabia, o dije alguna mala palabra, o le hice tal vez algo a alguien que se lo hice sentir mal, o lo afecté en algo, o un acto que yo hice le afectó a esa persona, no lo sé, pero realmente me lo estoy haciendo a mí mismo. Todo me lo hago a mí mismo. Si a mí me roban, me estoy robando a mí mismo. Algo en mí, en mi cabeza, generó esa, esa, esos pensamientos, esas emociones que se transformaron en una materialización. Apareció la persona, me robó. Y ya, y luego yo le estoy echando la culpa. Es que la sociedad, es que el gobierno, es que esto, es que lo otro, es que tan, tan, tan, tan. tan. No es nadie, soy yo mismo. Entonces, eso es, puedo morir mañana. Es un viaje hacia adentro de nosotros, de hacer un cambio. Date una oportunidad de hacer algo diferente. Si tú preparas una receta de una forma todos los días, la misma forma, pues no vas a obtener una receta diferente. No tienes una receta diferente. Si tu vida, o vives estresado, o vives ansioso, o tienes, ejemplo, eh, qué sé yo, problemas y no te sientes cómodo con tu pareja, eh, o no te sientes feliz con tu esposo, con tu esposa, o no te sientes feliz en tu trabajo, o no te sientes feliz con unos amigos, con tus amigos, eh, o sientes que no avanzas en tu vida, que no logras tener lo que tú quieres, pues la solución es que hagas una receta diferente, hagas algo diferente. Porque lo contrario, vas a, vas a hacer lo mismo. De lo contrario, vas a hacer lo mismo. Haz algo diferente. Es... Porque estamos repitiendo lo mismo. La carretera no me cambia, no se tome otra ruta. Los edificios, voy a ver todos los días los mismos edificios o las mismas personas. Si no tomo otra ruta... Entonces, atrévete hoy a dar por lo menos el camino a tu trabajo, de camino a tu escuela o a tu universidad o de la forma en la que estés haciendo, si estás trabajando desde casa eh, o lo que sea, o si estás con tu familia, hoy hagan algo diferente. Hagan algo diferente. Si nunca salen a cenar, salgan a cenar. Hoy ve prueba ese plato que nunca has probado y que ves que muchas personas prueban. Si hay personas que lo prueban es porque a esas personas les sabe rico. ¿Tú por qué no? Si nunca lo has probado, porque a veces decimos, no me gusta, cuando no he probado y me pasaba a mí con el pescado. Y mis papás son... <risa> darán fe de eso. Yo decía, no me gusta el pescado, solamente me gusta el de lata, decía yo. De niño. Solo me gusta el de lata. Qué lógico, somos los humanos, ¿No? Qué racionales y tan inteligentes a veces nos consideramos y únicos a especie en el planeta. Ah, somos muy racionales, ¿no? En mi caso, pensando en que no me gusta el pescado y cómo delato. Pero es que no lo he probado en, en otras presentaciones, otros sabores, en otros lugares, en otras ciudades. Entonces, tomémonos la oportunidad de hacer algo diferente. Y espero que este libro, en cuanto lo tengas en, disponible, vayas y lo compres. Porque este libro te va a permitir comprender de que realmente capaz de lograr lo que quieras y vivir una vida plena. La familia no puede ser una etiqueta. Los amigos no pueden ser una etiqueta. Y el decir, es que yo soy así, no puede ser una etiqueta. No te etiquetes. No te pongas etiquetas. Es que yo soy así, yo soy así. Es que yo soy muy descuidado, soy muy olvidadizo. Es que soy muy impuntual, es que soy muy... Eh, qué sé yo, muy risueño, es que qué sé yo, no, te simplemente, sí, no, no te pongas etiquetas, tú no eres de ninguna forma, simplemente eres por una programación, lo que no te gusta lo vas a cambiar y ya. Entonces, eso es, puedo morir mañana las bases del éxito y como les digo, nada es casualidad en la vida. No es casualidad que estés aquí, nada es casualidad en la vida, nada es casualidad, las casualidades no existen, solamente son efectos de lo que hacemos, son efectos simplemente, las casualidades no existen, no hay casualidades. Si alguien llegó a tu vida es porque esa persona vino a enseñarte algo y a mostrarte algo de ti o porque tú lo llamaste y tú lo trajiste a tu vida, en algún momento, consciente o inconscientemente. Es así, así fue, o así, o así lo creo. Entonces, no hay casualidades. No hay casualidades en la vida, no las hay. No es casualidad que mis papás hayan sido mis papás y no los tuyos. Teníamos que aprender de ciertas personas, educarnos, conocer ciertos lugares, vivir ciertas experiencias. Pero todo lo atrajimos nosotros y todo es por un propósito, de acuerdo a como tú estés alineado a tus intenciones. Aquí aprenderás a, a ver un poco más allá, un poco no, más allá aprender a fluir a cómo entrego yo todo y me despreocupo me despreocupo comprendiendo de que de que yo soy el creador de mi realidad Si quieres cambiar algo, cambia tus emociones, cambia la forma en que ves el mundo. Vamos a poner un ejemplo allí. Voy a un restaurante. En el restaurante me sirven, hago un pedido, me sirven el pedido. La misera se equivocó, me trajo algo que no había pedido. Yo tengo dos opciones para esa misma situación. La primera, o le digo a ella que es una inepta, una incompetente, que me trajo lo que no quería, que me voy y me paro y me voy. Tengo que ir a buscar otro lugar donde ir a comer. O aparte de eso, de pronto me, me gano allí o, o genero esa energía negativa con la, con la persona. La mesera, tengo que esperar a que vaya y me preparen otro plato. O simplemente digo, bueno, pues siempre pido lo mismo. Entonces, no voy a comer este, no te preocupes, mejor hazme un descuento. O tráeme un postre, como me pasó hace días. Y antes sale ganando, porque paras la línea de la negatividad paras la línea de quejarte de, de cosas tan mínimas, tan básicas. Y mejor te centras en disfrutarlo. Es decir nunca he comido este plato, es la primera vez que lo va a comer, está rico. La mesera me sonrió porque se ahorró un, el, la, la, el regaño o el, el memorándum o lo que sea allá en cocina porque tomó mal el pedido porque cometió un error que cometemos todos se ahorró le hicimos el día más agradable a ella porque llegó alguien que que, que, que, que, que fue amigable y a la final terminó con postre gratis wow y solamente cambiando una sola acción, una sola emoción y una sola interpretación de lo que estoy haciendo en mi vida. Nos quejamos, es que no tengo, es que no hay, es que no llegó, es que tal persona me hizo. No. Te puedes morir mañana. y Elimina todo eso. Vive la hora y ya. No tienes nada más. Vive ahorita. Vive la hora. Obviamente con las intenciones claras de que quieres en tu vida y de lo que estés haciendo, te apasione, te guste. Es así. Y de esa forma vamos creando nuestra realidad. Esto es un poco de lo que es Puedo morir mañana. Ahora abramos momento entonces de preguntas. En estos 10 minutos, en lo que nos queda aquí, vamos a extendernos un tiempito. Eh, a ver, vámonos hasta las 12 y 12, ¿vale? 12 y 12. Nos vamos. Eh, Ru Rubén, vamos allí entonces. ¿Qué comentarios tenemos? ¿Cómo está la gente? Cuéntenme, por favor. Neces por favor. Si les gusta esto, por favor, denle like, comentenlo, compártanlo, porque Instagram y Facebook funcionan, Instagram Facebook, las redes sociales, todas las redes sociales funcionan por medio de un algoritmo. Entonces, entre tú más interactúes y entre ustedes, nos apoyen, danos el acompañamiento, comentándonos de dónde son o qué opinan de lo que estaba hablando y todo del libro, de qué país eres y ya ingresaste a Amazon. Y ahorita les voy a mostrar cómo aparece el libro en Amazon eh, y en qué países está. Y las monedas para que lo puedan ver también allí. Eh, entonces, comenten por favor, para que expandamos el, el algoritmo y lleguemos a más personas. Llegamos a muchas más personas de lo que ya estamos llegando. John Hader. Por ahí Muy nos bueno. escribe Carmen Morillo, que así es, mi mundo interior refleja mi mundo exterior. Ahí en pantalla está Carmen, John Hader, el mensajito que ella pone. No sé si pero la quiere saludar. Excelente, Carmen. Aquí ya estoy viendo el comentario. Así el mundo refleja el mundo exterior completamente. Carmen, saluditos a Marisol, a Pasa, a que está conectada en este momento. Eh, Saludaremos obviamente, a mi familia, <ríe> obviamente a toda mi familia eh, en diferentes ciudades del país, en Buga, eh, en Colombia eh, y bueno, también en todo el mundo. Quienes me estén viendo, un abrazo enorme, bendiciones. Aprovechando que tenemos hoy disponible pues, a nuestro presidente John Hard, pues que él es de, de la ciudad de Buga, pero está en todo lado. Lo vemos viajando, lo vemos en reuniones, lo vemos con las personas que lo rodean. Y ahí pues nunca olvida su ciudad, que es Buga, él en estos momentos se encuentra en otra ciudad adelantando pues, proyectos. Dentro de esto está el Puedo Morir Mañana. John Hader ¿qué esperamos con este libro? Ahorita en estos momentos está en, en reserva no para, para la preventa. Invitemos a todos los que están conectados, que son cientos y cientos de personas que están mandando mensajes de todos los lados. Por acá Marisol nos acaba de escribir. Felicitaciones por la publicación. Saludos desde Perú. En pantalla están apareciendo los mensajes. Cientos de personas nos están escribiendo, John Hader No sabemos con quién eh, saludar, así que saludamos a todas las personas que se conectan. ¿Puedo morir mañana? Claro. Ya voy por allí. Vamos a ver aquí en Instagram a las personas que están reportándose por Instagram. Tenemos a Daniel... A, Juan, a Julián Celis, y bueno, vamos aquí infinidad. ¡Wow! Qué comentarios, gracias, infinitas gracias a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias. Este libro es de ustedes. Y bueno, voy a mostrarles, les voy a presentar el libro ahora sí, como es, para que lo veamos. Vamos a la página oficial, vamos a Amazon. Y veamos mientras, dejan sus comentarios. Por favor, comenten de dónde son, de qué país. Díganme, los voy a leer a todos. A todos los voy a leer y les voy a responder eh, lo que más pueda aquí. Veamos entonces, Rubén. Eh, dentro de los puntos, para tener presente, este libro, eh, bueno, ya está habilitado, que es Puedo morir mañana. Pueden ingresar a podomorirmañana.com. Si eres de, de algún país en Latinoamérica, te sugiero que lo hagas aquí directamente, ingreses, dejas tu eh, información. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la información. Bien, un segundito. Vamos a poner aquí el nombre. Así realizan ustedes el registro. Si necesitan contacto en algún momento, pueden comunicarse a contacto, arroba.yunhider.com. a poner número de WhatsApp. Ciudad, seleccionan el país en que van a recibir el libro. Y si tienen Instagram, entonces ponen el Instagram. Aquí van a poder ustedes poner lo que es. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Lo siento. Permítanme, vamos a desactivar notificaciones. Pensé que las había desactivado. Pido excusas. Excelente. Entonces, vamos a tenerlo en digital, en audiolibro y pasta dura y pasta También finalizo y listo. Ya me he apuntado a la lista de espera del libro. Puedo morir mañana. Seremos redireccionados a lo que es la página del autor. En este caso, donde conocerán mi historia, mi biografía. Un poco de, de reportes, acceso a redes sociales para que mantengamos conectados y conformemos una comunidad bien, bien, espectacular que nos permita crecer juntos. Bueno, vamos a, tenemos aquí también, entonces, vámonos para Amazon. Vamos para Amazon. Bueno, antes de irnos a Amazon, tenemos lo que es el libro. Aquí les muestro el libro. Esta es la página donde van a poder comprar el libro cuando esté habilitado en su país. Entonces, tenemos. Miren qué tal la portada. Díganme qué opinan de la portada. Todos allí dejen sus comentarios. Encontramos eh, una descripción directamente de nuestro libro, un abrebocas de nuestro libro. Lo voy a leer textualmente. Palabras del autor. Puedo morir mañana: las bases del éxito. Es un caminar hacia adentro, un recorrido por las reflexiones más profundas y personales del ser humano para aprender a conocerse a sí mismo a través de las experiencias. Con esta obra tan visceral e íntima, características propias del autor, se nota en cada letra el interés de ayudar a trascender a quien lea este libro, además de dejar su legado e impactar en el mundo, empezando por sí mismos. Mañana... Es la base universal del éxito personal. Es una enseñanza, un estilo de vida. John Hader. Puedo marir mañana Aquí, al dar clic aquí, nos va a enviar directamente nuevamente a eh, entrar a la lista de espera. Pero bueno, vámonos a lo que es Amazon. Vamos a Amazon. Recordemos Amazon. Vamos a Amazon. Amazon, una de las compañías estadounidenses más importantes del mundo. En la actualidad, vamos, entonces, a Amazon. En Amazon, entonces, vas a poder buscarme, como John Hader, y vas a encontrar el libro. Miren, aquí está, Puedo morir mañana, las bases del éxito, En eh, edición en español. También va a estar, en, obviamente, en portugués y en inglés. O también pueden buscarlo, Puedo morir mañana. Puedo morir mañana. Actualmente, veamos, aquí está en Amazon. Esta es Amazon Estados Unidos. Tenemos, está disponible para lo que es Kindle. Eh, pedido anticipado. Esto es un pedido anticipado. Es la preventa, recordemos, estamos en la preventa eh, que inició el día de ayer. Ayer estuvimos a 19 de. Estamos en qué mes? Ya en 19 de agosto. 19 de agosto del 21. Hoy estamos 20 de 20 de agosto, 2021. Dejo fechas porque vienen grandes cosas, estoy más seguro. Este libro se va a convertir en un bestseller. En un bestseller y bueno, espero que cuando llegue a Colombia ya sea un bestseller para que su carátula y todo esté con ese hermoso sello. Así que hay que compartirlo muchísimo. Igual, pues, ya el libro, como les menciono, ya está en Estados Unidos, está en España, está en, en la para en versión inglés, eh, en Brasil, versión portugués. Para lo que es tabletas Kindle, está en 9,99 dólares. Vámonos para España, Amazon España. Vamos para Amazon España. Veamos aquí. Okay, Amazon España. Vamos, entonces puedo morir mañana. Aquí tenemos puedo morir mañana de John Hader trago Valencia. Las bases del éxito. En el caso de España, en el caso de España tenemos eh, algo adicional y es que los que son eh, usuarios online de Kindle. O tiene membresía a Kindle Unlimited, eh, tienen acceso gratuito a el libro. Recordemos además que el lanzamiento, el precio en el caso de España y bueno y a nivel mundial eh, tiene digamos una tarifa similar. Lo único que va varía de diferentes pues los países es la moneda directamente: en euros, en rupias, dólares o pesos colombianos, mexicanos, bueno depende del país. En este caso en Europa Está en 9,13 euros, eh, impuestos incluidos. Y se hace la reserva. Ya tienen su libro en la preventa. Y el 11-11, es decir, el 11 de noviembre, automáticamente será cargado en todos los dispositivos a nivel mundial. Lista la edición para que lo puedan leer. Ya va a estar listo para leer. Entonces, excelente equipo. Muchísimas gracias a todos eh, este libro como les digo está también en veamos vamos a por una última Amazon vámonos para la India <risa> para a la India veamos a la India vamos para la India si no estoy mal bueno creo que es este o vámonos a Francia, vamos a, Francia. Vamos a Francia recuerden el libro Sale a lectura el 11 de noviembre. 11, 11. 11, 11. 11, 11 del 2021. Esperamos que a inicios del próximo año esté ya llegando a Colombia y Latinoamérica y pueda, pues, estar disponible para todos ustedes eh, los latinoamericanos. Quienes no, en, eso en físico no, eh, de lo contrario lo podrán tomar directamente en las tabletas Kindle. O descargando la aplicación también, ¿no? Porque Amazon tiene aplicación, que es más, se les voy a enseñar. Aquí la tengo. ¿Me cuentas me cuenta allí, Rubén, si me están viendo? ¿Me ven? Sí, también. Okay, ¿Sí me están viendo? Sí, aquí lo estamos viendo, John Hader. Aparentemente puedo morir mañana. Las bases del éxito, ahí está. está. ¿Cuándo se... pueden, pueden muestra el celular, John Hader? Un segundito, ya les voy a mostrar bien. Para quienes no, pues, o sea, van a descargar la aplicación. Y igualmente tienen tiempo. Eh, importante, si van a hacer la compra de la preventa, háganlo, aprovechenlo, porque obviamente es la preventa. Después el costo va a aumentar. Y el 1111 -11 automáticamente va a aparecer en todas las tabletas. En King Gold de Amazon, que es la aplicación de Amazon, Allí, importante, inicialmente está disponible en España, está disponible en Estados Unidos, en Francia, Italia, eh, India, está disponible eh, en Ucrania, en Australia, en Canadá, eh, en, en estos países. Eh, por eso es importante, puedes ingresar a Puedo Morir Mañana.com, te alistas a la a lista la de espera para que mi equipo te avise y yo te puedo avisar y te esté avisando cuándo está en tu país o en tu ciudad. ¿Listo? Para que eh, no tengas que estar buscándolo, sino que ya estés allí pendiente para recibir nuestra primera edición de Puedo Morir Mañana. Las bases del éxito y la escalabilidad Muchísimas gracias a todos. Vamos, eh, finalizo aquí con algunos comentarios. Veamos eh, comentarios. Veamos quiénes están allí, ya para finalizar. Son cientos de comentarios por acá, pues repetimos los... Es que toca subirlos, John Hader, toca subirlos porque son cientos de mensajes aquí que tienes. Recordemos seguir al presidente del grupo empresarial JJ, que aparece John Hader en Instagram, para que estén pendientes de todo ese lanzamiento que se viene en grandes cosas, que es el autor del libro de Puedo Morir Mañana, que es empresario, que es un visionario pues cientos de mensajes por ejemplo, Juana te escribió, wow, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla tremendo legado de conocimiento y éxitos, felicidades John por ese regalo a la humanidad si grande es el hombre que tiene éxito, más grande es aquel con humildad lo comparte y enseña a otros a tenerlos felicidades, todo el éxito no del mundo, sino del infinito y más allá eh, te escribe Juana muy querido mensaje, Caro te escribe felicidades Alecar te escribe muero, felicitaciones lo queremos, por ahí le dicen que lo lance ya tremendo portada amigo de hecho es una portada muy llamativa John Jaer. Que inspira la portada para el autor? Voy a el micrófono. Perdón, perdón, aquí estoy. Eh, la verdad, mmm, todo fue obra directamente de... Como menciono, la creatividad fue a flor de piel, todo muy fluido, todo perfecto. Eh, Refleja la portada del infinito, la abundancia, eso es la abundancia que tenemos, que lo tenemos aquí, ahora, que a veces no lo sentimos o no lo creemos, es diferente, pero está, es abundante, ya somos abundantes, no tenemos que pedir Nada, solamente tener intenciones. No pedir, sino tener intenciones. Porque es como el pez en el agua. El pez en el agua, imagínate todos los días pidiéndole a Dios o a la energía o a Ana o a, a Gaia o lo que sea. <ríe> a Jehová, a la, lo que sea. Pidiéndole, Dios, envíame agua. Cuando ya está nadando en el agua. solamente bueno. es y fluye eso es eh, la portada refleja primero un llamado de atención a nos, a nosotros mismos de reconocer y de aceptar sin miedo sin juicio es algo natural es algo normal la tecnología es natural porque es hecha por el hombre y el hombre es natural es hecha por la naturaleza, somos naturales, todo es natural, todo esto es normal, entonces, somos evolutivos, somos seres evolucionados, que vamos evolucionando, eso es el mundo, entonces es importante reconocer que puedo morir mañana y que todos los días podemos empezar nuevamente y hacer las cosas diferentes y las cosas las podemos empezar a hacer desde ahora, desde la hora, porque es lo único que tenemos el presente, eh, y hacer conciencia y tomar la la portada me inspira y es como ese esa exhalación esa toma de aire y esa de soltar y decir realmente sí nada es casualidad todo pasa por algo en el momento que tiene que ser todo es perfecto la vida es perfecta y esto es y esto es a las bases del éxito por su servidor y escritor que el universo utilizó, John Hader, Bucrago, Valencia. Eh, no me llamen presidente, no me llamen director, llámeme simplemente eh, John Hader, que soy tu amigo. Esto es para ti, salió de lo más profundo de mi ser, eh, con muchísimo amor, muchísimo corazón. Me acuerdo esa portada y a mi equipo le. Al iniciar este proyecto les dije, porque dentro de nuestro proceso hay una pregunta que es: ¿hay alguna restricción para este proyecto? Algo que no podamos hacer. Yo les dije: está prohibido trabajar en este proyecto sin amor. Fue lo único que di. Hagan lo que tengan que hacer, hagan, hagan y ya, no más. Confío en ustedes, pero la única restricción es que hagan este libro, que hagan esa portada, que hagan, que hagamos esto y me lo dije a mí mismo. Porque cuando lo digo a los demás, me lo estoy diciendo a mí mismo. Está prohibido hacer esto sin amor. Es la base de todo, el amor. Así que los amo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. Gracias, equipo. Marcelita, eh, a mi equipo de diseño, a mi equipo de editorial, a la editorial Planeta y, bueno, a tantas infinidad, a Amazon, a Apple, a todo el mundo. Gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tía, a mis seguidores a mis amigos, a las personas que he conocido casualmente, a todos. Gracias. Porque esto es de ustedes. Porque es la recopilación de lo que la, vida me ha lo que la vida me ha enseñado. Y todos ustedes hacen parte de mi vida. Entonces, por ende, todos ustedes hicieron este libro. Puedo morir mañana. Las bases del éxito. Los dejo muchísimas gracias chao a todos gracias rubén bendiciones y muchísimos muchísimos éxitos a todos gracias